Qué lujo Bienvenido, que nos damos en este programa de día viernes. Próximo Cuán invitado, el mejor de mañana, Iván Noble. Con ustedes, señores. Bienvenido, Iván. Bien, ¿Cómo gracias estás? por venir. Perfecto. Un placer recibirte por acá. Gracias por tomarte este ratito de, de venir a visitarnos. Al contrario. Chato me mate. Sí. No sé si no hago caro que en un rato. Sí, es verdad. Con las sí. canciones de los mundiales. Claro. El, la de Italia 90 dijiste que te gustaba. Esa me la acuerdo mucho. Bueno, o sea, podemos ahí no, hacer eh, dúo. Icónica, ahí está. Ahí está, ahí está. Que no pero yo sí. <risas> Hacía mucho que había nacido. Y claro. Bien. Bueno, Iván, gracias por venir. Estás en la provincia de Mendoza para presentar tu show mañana sábado en Bodega A16. ¿Cómo se viene eso? Sí, eh, se viene muy bien. Ya lo hicimos el año pasado. Uh -huh. Viste que, hay, bueno, ustedes tienen una, una ciudad tan hermosa, una provincia tan hermosa, que tocar al aire libre siempre es como una, es un una loco, bendición. una bendición. Viste que tenés el cuadro de fondo de la montaña. Bueno, yo no le he pasado no mientras. No necesitas escenografía. Exactamente. Claro. <risa> mientras cantaba. Aparte, el AD6 es muy lindo. Sí. Esto es como el concepto del sunset que sí. se dice sí. ahora, claro. ¿no? A full. De... Y yo hago un show acústico, piano guitarra. Y estaban las estrellas, la luna. Y yo dije. Vinito, por Hay medio. que volver cuanto antes. Sí. Vino por medio siempre. Lujando. Así que mañana. A partir de las 8 de la noche, estaremos de, de, de nuevo ahí, casi como en plan de peña, ¿viste? Claro, ¿Te gusta guitarrera eso, Bien y y íntimo, ¿no? Eso íntimo está bueno. y, con, y con canciones viejas, nuevas. Un repaso por toda tu carrera. Sí, algo así. Bueno, ¿y, y qué carrera, ¿no? Porque hay que hablar de la trayectoria de Iván. Bueno, primero con los caballeros que están ya cumpliendo 30 años de aniversario, después a full con tu carrera como solista. Hay muchísimo sí. por cantar. Espero que todavía haya bastante por cantar. Sí, con Caballeros el año que viene cumplimos, como decís vos, eh, 30 años del primer disco, Ajá. pero sobre todo 25 años del, del disco La Paciencia de la Araña que era como el más emblemático, uh -huh. el que tenía anti morocho, oxidado. Ya. Así que el año que viene vamos a hacer una celebración que ojalá nos traiga a Mendoza. Qué lindo. Y volviendo Hay muchas a la... chances. Sí. Bueno, que ojalá, que que sí. que, ojalá. ojalá que sí Ojalá que estemos en Mendoza ¿Qué es lo que más te gusta, Iván, de Mendoza? Porque sabemos que venís seguido ¿Qué es lo que más te gusta te trae de la provincia? Y voy a parecer muy tribunero diciéndolo Pero <risa> la gente, es, ustedes siempre son, por lo menos conmigo, mucho más amables de lo que merezco <risa> No, y, y, y qué sé yo, eh, la tierra, el, el terroir, <risa> el vino, la gente He Hecho muchos amigos en todos estos años Mucha gente del vino que conozco, mucha gente divina y de la cual aprendo todo el tiempo. Eh, y además cada vez que vengo a cantar, de verdad, me pasa eso. Levanto la, la vista y, y, y si es el aire libre, uh -huh. es, es una hermosura. Me gusta mucho venir. Es más, a veces vengo y no a cantar, vengo así de civil. A disfrutar, claro, ¿Eh? bueno a Ah, A también. <risa> Iván, eh, hablábamos de, de todos estos años de, de carrera, de trayectoria, en tu carrera solista con los caballeros también. Volviendo la vista hacia atrás, ¿qué, qué, qué sensaciones te encuentran cuando pensás en todo el camino recorrido? Dices, guau, wow, mirá hasta dónde hemos llegado y que tengo el privilegio de seguir haciendo eso? mi música y seguir haciendo Esta es la lo que palabra, me gusta después de tanto tiempo, ¿no? Esa es la palabra que uno... <risa> Privilegio, yo me siento un privilegiado. Eh, vivir de la, de la música no es fácil. Gente muchísima mejor que yo no puede vivir en la música. Y yo, nada, en, en, a fuerza de, de suerte, de, de labor y de, de perseverancia, hace ya muchos años que, que vivo de, de las canciones que, que escribo. Y me siento un tipo bendecido O sea, levantarse a la mañana No suena el despertador no tenés, no. no tenés jefe No tenés que Ponerte corbata jefe. Claro. Sos tu propio jefe Que eso a veces también es un problema Pero no sí, importa eh. No tenés que ponerte corbata para ir a laburar uh -huh. Podés beber mientras trabajas Qué lindo ¿Qué más se puede pedir? Bueno, igual, igual acá también Esto no, esto no es agua Qué lindo privilegiado Sí, privilegiado ¿Y qué, qué opinás, digo, de las nuevas generaciones de la música argentina? Porque hace poquito te juntaste con Roger King sí. para reversionar este Me tema tan emblemático vivir, que es eh, Avanti que Morocha. ¿Cómo se dio esa colaboración con Roger? ¿Te gustó por ahí estar en contacto con, con los nuevos pibes ¿no? de la escena argentina? Me gustó mucho porque son... Yo conocía de nombre a algunos de ellos uh -huh. y porque mi hijo que tiene 17 años uh -huh. escucha, claro, la la gusta sobra? esa música, claro. Claro, y ese fue como el, el, Mi primer contacto fue eso, mi hijo mostrándome cosas. y me propusieron hacer el este mashup, que se sí, le dice así uh -huh. claro. con Ruger y nos encontramos a ver qué nos pasaba cuando nos encontramos porque, y en la música lo, que, lo primero y fundamental que tiene que ocurrir es eso, que tengas buena... Buena onda, buena claro. vibra, como se dice si, ahora si no, no, no fluye Nace, ¿no? Y no. deja de ser orgánico, súper forzado no Exactamente no está bueno Pasó eso eh, Él es un pibe divino Me dijo que quería cantar a Antimorosa yo le dije, otra vez Ay, <risa> Entonces, te, para, te ¿Te la requeman con esa canción? No, no, es no, como no, que no me gusta Pero digo comemos a grabar digo yo a grabarla de vuelta sí, como... Le dije, bueno, pero cantala casi toda vos Ajá. Y me dijo, sí Porque es una de las canciones favoritas de mis papás oh. Y ahí ya me, me, me Claro, te compró Me conquistó y sí tema que eh, es bien, bien. impaltable no. en una guitarreada, eh. Esa es, sí. es de esta canción. Bueno, viste que las canciones que, que pasan años y años y siguen estando es, también es una bendición tener las canciones populares Generalizo. que uno nunca sabe por qué ocurren uh -huh. y, y aparte van pasando de generación en generación. Sí. ¿Marca? O sea, pues ¿Cuántos qué año años hasiste, ya tienes? ¿en, año ¿En el 98? ¿De qué? Bueno, no, en el año de la canción. Claro. Fíjate. O sea, mientras yo estaba componiendo la canción. O sea, mi madre estaba, me estaba, sí, estaba dando, ahí. Estaba ahí. el vieron. Mirá qué loco. Y que pase tanto tiempo y, y, y que siga. Y, y que, que bueno y que vuelva a sonar en las radios. Por esta reversión, sí. la verdad que es muy bonito lo sí, que, sí. que Estuvo bien. Y aparte, me parece que siempre tener curiosidad por lo que hacen eh, los, los pibes nuevos, ¿no? Claro, la, la juventud. Reacciones. Me parece que siempre está bien. Hay una cosa que, que antes tenía el rock, que por suerte ya creo que no, mm. que era como de, de siempre de desconfianza mm. y, de, y de Como mirar, de subestimar lo que venía. Tipo. y como de desconfianza mm. y como bueno... El, que eso nos pasó a nosotros al uh -huh. principio. Es, es un problema... En general las generaciones eh, cuando se ponen grandes, eh, tal vez por la cuestión de, de que van perdiendo la, la frescura y todo eso, eh, desconfían de los pibes ¿no? claro, se eh, Pero nosotros Estos pibes no saben lo que es la música Yo sí. escuchaba música con mis amigos Escuchaba los discos uh -huh. Bueno, cada uno Las épocas tienen sus Sus, este, sus formas de consumir música uh -huh. claro. Y bueno, ahora están Las plataformas digitales Y los pibes este, Imagínate cuando yo empecé a hacer música no, no era que podías colgar tu canción y que te escuche en Corea. Y no inmediato. existían claro, en las redes sociales no existían redes sociales. Una no, social. tana, no. para no, o sea, no hace. Existían los millones de views. No, claro. Y ellos eh, son hijos de, de, de esta época y lo aprovechan muy bien. Y aparte, son gente muy apasionada, porque son pibes muy apasionados. Tienen otro, otro sonido, otra musicalidad, uh -huh. pero son, me parece que están fenómenos. Iván, y, vale, y con esa cabeza de, de artista, justamente, ¿qué te inspira? ¿Qué te mueve? Y quién sabe, nunca se sabe del todo tampoco. Uh -huh. eh, hay una frase que un tipo que a mí me gusta mucho, que es un, un gran escritor de canciones, que se llama Leonard Cohen, que yo siempre la uso cuando me sí. preguntan esto, porque una vez le preguntaron a él, ¿De dónde, ¿De dónde salen las canciones? Y él dijo, si yo supiese de dónde salen, me compraría un banquito e iría a la esquina de ese lugar y me sentaría todos los días claro. a encontrarlas. Es muy difícil, no sé. En general, lo que pasa es que, que lo primero que ocurre es como una cosquilla que decís, tengo ganas de, de decir algo y agarras una birome, una guitarra, un piano y empezás como a canturrear y por ahí tenés una primera frase, uh -huh. por ahí tenés el título de una canción que todavía no tiene ni melodía. Uh -huh. Pero es bastante misterioso. Uh -huh. Lo que también pasa es que después de tantos años de hacer canciones también está la sensación de que ya más o menos todo uno ya lo dijo. Uh -huh. Eso puede ser un problema, ¿no? Claro. Si te angustia eso decir, bueno... Y, y te bloqueas no haces nunca más una canción. Digamos. Y si entendés que, bueno, que las canciones, sí. al fin y al cabo es un oficio como el de como el de carpintero, como el de claro. médico, como el, sí, bueno, el de médico es mucho más difícil. Eh, y el de carpintero tal vez también. Eh, es un oficio, tenés que sentarte a hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y a veces estás más inspirado Y con que la, práctica vez, claro. le, le Exactamente. Le la práctica le hará mayor celeridad y va saliendo más fácil. La práctica te da oficio. Sí, claro. Eso no quiere decir que después, o sea... Vos me encerrás a mí en, ahora en la sala de maquillaje y me decís, hasta que no hagas una canción no salís <risa> y a, a la hora salgo. Claro. Pero salgo con una canción que probablemente sí. tampoco me claro, guste No mucho. la sientas. Claro. Pero está claro. el oficio, ¿viste? Tal cual. Lo otro, eso de que te emocione a vos y, y de esa manera tal vez emocione a los demás, oh, eso ocurre cada tanto. No siempre. Me Vamos a recordar y hacer esta invitación a todos los que nos estén viendo a esta hora de la mañana Para contarles que Iván se va a estar presentando en la bodega A16 Que es en la calle Cobos de Pedriel Para que tengan en cuenta una bodega hermosa con este show como nos comentaba íntimo, más, más como de fogoncito, de vinito. Que ese concepto de, de fogón, vino, estrellas. Qué lindo. acústicas, piano. Es mañana a las 21 horas, ahí tienen la información en pantalla donde dice Pass Line, bueno, esa es la página donde te vas a tener que meter allí eh, en internet para poder comprar tus entradas y, y vivir este show único, esta hermosa propuesta. Iván, un placer charlar con vos, es Igualmente. muy bonito cuando los artistas vienen y... Y se puede dar sí. listo ¿no? De, de, que sea una charla de amigos, una charla muy de café. Este, muy tal cual. Para, ¿Y no voy a cantar ser? el la del mundial con vos? Eh, sí. ¡Canta para todo el país! El Adiós. tema del Adiós. mundial de los 90. noble. Claro, <ríe> la claro, hacemos. Pero, lo hacemos. ¿Lo hacemos? Sí. ¿La vas a es cantar claro, con que, nosotros? Yo hasta no me acuerdo tanto. Vamos, pues, pero si no buscamos sí. la letra en la, acá en el.. Pero este no va a tener la no letra en el cabello. Vamos a poner la letra. Atención. Hoy teníamos desafío de cara a otra sumo invitado del mismo momento lo no que hace que yo me quiera ir a mi casa <risa> mirá mamá eh, hoy karaoke especial mundial con nada más y nada menos <risa> que, que Iván Noble vengan para acá ah, vamos, para hay que todos ¿eh? escenario, Iván. Bien. Iván, te nos contamos. Nosotros siempre hacemos karaoke venga, venga. y nos caracterizamos por ser muy malos. Hoy es la primera yo vez también. que, Ladramos, que va a salir bien. Clarita es la que la rompe y con bien. Lucas hacemos lo, lo que, que podemos. Okay. Okay. Okay. ¿Nos vamos pasando Mick? ¿Quieres no, acá no, pies, no cada uno? adelante. Con Lucas nos miramos. Que, ok, verla, vamos a poner la pista. Coreanos. Acá tenemos la letra con Iván, vamos a ir chusmeando bien. con Entonces el mejor no acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Ahí está, no en la pantalla ¿Querés darle ese mic a Iván? Ok, Permiso. dale Música maestro Vamos, vamos. Anda, ¿no es todo? Anda, anda Nosotros bailamos la misma no, no, no, bailar a mí no, ah, no. Eso lo hacemos con Lucas No, Es lo... la tonalidad, ¿no? Es la tonalidad original Sí Se viene Por oh, no Sara sí, Una canción Qué lindo. De le di yo Voy vivir la vivirla ¡Cosí esta aventura No sé lo que dije, pero me gusta como suena Senza frontiere E con il cuore ingola En la garganta, claro El mundo E una justra di color El vento acareza la Evangelio. Arriba un brivido, y ti trascina via. bien, muy bien. El solie nun abrazo la folía. Y vamos todos. ¡Uh! No. Muy arriba. En el Lockitway voy a Un escape, una aventura en vivo. Muy bien. El mejor uh! para... muy muy difícil la mejor Sí, por que se pero pero No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, Claro, Chicos, ¡Qué lindo todo! Para Clarita, esto Qué significa genial, Iván, que Iván Noble ganó cucharear lo que quedó del tarro de leche ah, condensada. Es el premio! Gracias, eh, la leche condensada se la guardan ahí las chicas en la no, cocina. Vale. ¡Qué genio, Iván, gracias! No, tenemos por otro favor. premio. Un aplauso para nuestro invitado. Espero gracias, mañana que, el, que el, la bodega empiece a cantar. La hacemos juntos. Pero re, la, de, claro. la del... Es La del bonito, dale. La bajamos un poquito la tonalidad sí, porque por estaba favor. ahí eh, por difícil favor. la cuestión. Y vale, no, acá igual tenemos un realito real. Obviamente, echar Kimia Wines. Un vino para que disfrutes. Ya que estás en Mendoza, ¿Qué te parece? mejor con vino. Sí, Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso para el noble. Hemos charlado de todo, hemos cantado el carajo. ¿Qué más le vamos a pedir? Un placer. Gracias, Iván. A usted. Gracias. Un placer. Un placer. Invitación Gracias. para todos los que lo quieran ir a ver mañana sábado en bodega A16 en la calle Cobos de Pedriel. Pueden conseguir sus entradas en passline Line y disfrutar de este show íntimo con la música de Iván Noble en vivo.